Soy Carlos Alvarado, médico cirujano graduado en 1989 en la Universidad Central de Venezuela. Eh, hice formación en salud de los trabajadores, en medicina física y rehabilitación y en salud pública. Estoy en docencia de hace más de 30 años en la Universidad Central de Venezuela y más recientemente en la Universidad de Ciencias de la Salud Hugo Chávez Frías. Voy a compartir con ustedes, bueno, actualmente soy el rector de la Universidad de las Ciencias de la Salud, voy a compartir con ustedes un tema eh, que me apasiona y en el cual he tenido la oportunidad y la suerte de trabajar desde hace mucho tiempo, que es la construcción del Sistema Público Nacional de Salud. Esta construcción del Sistema Público Nacional de Salud se hace a partir de la llegada del presidente Hugo Chávez en el año 80, 99, perdón, en el año 99, porque es una visión diferente a lo que teníamos hasta ese momento, por eso la foto del comandante Chávez en esta primera diapositiva. Para conversar y ubicarnos en la construcción modelo actual de construcción del sistema público nacional de salud, tenemos que hablar un poco de los antecedentes antes de 1999. Como sabemos, en la década de los ochenta y en la década de los noventa prevalecían en el mundo y en América Latina en particular las políticas neoliberales. Las políticas neoliberales que, eh, digamos, afectaban toda la, la, la dinámica de los países y todo el crecimiento de los países. Recordemos en esos años la caída del muro de Berlín, la... Eh, desmembramiento de la Unión Soviética, eh, bueno y eso marcó muchos elementos de lo que ocurrió en los años 90 y por supuesto eso comenzó en los años 80 porque obviamente fue un, una historia programada. En materia de salud, hasta el año 99, o sea, hasta la llegada de la revolución bolivariana, prevalecía el capitalismo médico. ¿Qué significa el capitalismo médico? Significa la visión de la salud como mercancía, la, la, la salud como parte del mercado, como un objeto que se compra y se vende en el libre mercado y al cual tienen acceso las personas en función de la capacidad de producir beneficios o ingresos en el país. Como el negocio es realmente la enfermedad y no la salud, predominaba lo curativo, en ta, tanto en las acciones que se realizaban desde los ministerios de salud como en la programación y crecimiento de los establecimientos de salud. Esto tiene que ver entonces con el crecimiento de los establecimientos privados de salud en el país. En los años 80 y 90, eh, más de 400 grandes clínicas privadas surgieron en Venezuela justamente eh, obedeciendo a estas políticas neoliberales. Eh, y para esto, una de las eh, razones que más eh, señaló o, o impulsó el crecimiento del sector privado fue la escasa inversión social en el sector público. El, la, la inversión que en algún momento se hizo en el crecimiento en los años 60-70 del sistema público de salud venezolano pues eh, se redujo y la, la, se impulsaba tanto desde la formación como desde la atención hacia el crecimiento de lo privado. Privatización directa e indirecta eh, porque no solamente se crearon nuevos centros privados sino que en los centros públicos también de manera eh, directa e indirecta se empezó a cobrar en, en los en hospitales, en algunos centros de salud para atender a las personas. de la infraestructura producto de la escasa in, in, in, inversión. Ausencia de mantenimiento preventivo y correctivo, lo cual aceleró el deterioro de la infraestructura en materia de salud. La organización del trabajo en los años eh, 90 se hacía fundamentalmente para satisfacer gremios y sindicatos y mucho menos para la atención de las necesidades de la población. O sea, se, se organizaba para atender a los trabajadores y a los sindicatos. El deterioro profundo de la calidad y la cantidad de información, este, bueno, es notorio o fue notorio en esos años, la desarticulación y, de, y fragmentación del sistema de salud, llegamos a tener más de 400 eh, sistemas prestadores de salud en el sector público, tanto el Ministerio, el Seguro Social y Pasme Sanidad militar, por un lado, que son los más grandes, y por otro lado, cada gobernación, cada alcaldía, incluso eh, en cada, dentro de cada alcaldía, en cada el, uno de los, de los establecimientos, perdón, de, los, de, las, de las instituciones del sector público, pues había un servicio de salud pagado por el estado de la fragmentación. Este, bueno, fue eh, otro elemento importantísimo del desmembramiento y la desarticulación del sistema abandono de los protocolos de diagnóstico y tratamiento. Y esto tiene mucho que ver con ese gran mundo de la medicina privada, del complejo médico-industrial, de eh, el descubrimiento de nuevos medicamentos, de nuevos antibióticos, que lo que hacían es eh, impulsar a los profesionales de la salud a indicarlos a través de, eh, bueno, revistas, publicaciones programadas y patrocinadas por estas grandes empresas transnacionales. Es bien importante recordar que muchos de los eventos científicos de la época eran patrocinados por la industria farmacéutica. Igualmente con el tema de eh, los nuevos equipos de salud. Llegó un momento en Venezuela donde para que te pudiese ver un médico, un profesional de la salud, era indispensable que tuvieses una resonancia magnética, una tomografía, una electrocardiograma, una electromografía, sin que el, paciente haya visto, el médico haya visto lo, el paciente por primera vez. Esto tiene que ver con ese abandono en los protocolos y, por supuesto, casi todos estos eh, nuevos sistemas de salud eran cobrados al paciente. Abandono de la atención en los establecimientos de las comunidades. En su momento, los, eh, los establecimientos de salud que estaban en, en, la, en los municipios, los ambulatorios rurales 1 y 2, pues cada vez era menos atractivo para el, los médicos y para los trabajadores de la salud que, que preferían, justamente por las mismas políticas, irse a trabajar y a formarse en los hospitales. Formación del personal de salud con visión curativa y hospitalaria. Claro, aquí el negocio era la enfermedad, no la salud. No había gran interés en mantener a la población sana, sino que, que la gente se enferme y la atiendan, sobre todo que la atiendan en el sector privado. esto este, aunque parezca muy rudo, es, es la realidad y la consecuencia de los modelos neoliberales imperantes hasta esa época. Crecimiento de la población sin crecimiento de la red pública, congelamiento de cargos en el sector público, médico, enfermera, profesional que se graduaba, ese cargo quedaba congelado y por lo tanto cada vez había menos profesionales en el sistema público. Eso hacía que, eh, bueno, la gente eh, dedica, eh, dedicaba menos tiempo al sector público para irse al sector privado los salarios poco atractivos empujaban a que los trabajadores de la salud se fueran hacia el sector privado, hubo un crecimiento enorme de los seguros de hospitalización, cirugía y maternidad que, que permitían a la gente atenderse en el sector privado, lamentablemente es uno de los elementos que nosotros no hemos podido superar en este momento luego de casi 23 años de revolución. Obsolescencia de los equipos médicos, los equipos médicos de nueva tecnología estaban en los centros privados, en los establecimientos públicos, dejó de comprarse en los años 80 y 90, sobre todo en los 90, equipos médicos. Para nosotros, el modelo neoliberal en materia de salud generó una de las mayores crisis en materia de salud pública en el país. ¿Qué hemos hecho desde la Revolución Bolivariana para construir este sistema público nacional de salud que... Eh, como he señalado en muchas otras oportunidades, es un proceso de construcción permanente, un, proceso, un modelo no acabado y que tiene grandes dificultades para su desarrollo por múltiples causas que posteriormente mencionaremos. Dentro de los principales aportes, en primer lugar, el freno a las leyes neoliberales de salud y seguridad social. Para los años, a finales de los años 90 ya estaban eh, sancionadas por el Congreso de, de la época, el, las leyes privatizadoras en materia de seguridad social y las leyes privatizadoras en materia de salud que daban apertura a que estos servicios puedan ser cobrados y a un gran desarrollo del sector privado eh, que iba a marcar el, el, el crecimiento de la salud y la seguridad social en el país. Se eliminaron los sistemas de recuperación de costos instalados en los establecimientos públicos de salud. Eh, se diseñó en esa gran constitución, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999, se diseñó, eh, en, digamos, las líneas gruesas de la construcción del Sistema Público Nacional de Salud, luego lo vamos a ver con detalle, se creó una nueva ley de seguridad social que dio algunas orientaciones a la construcción del sistema, se diseñó y se estableció en el país en el año 2000, el modelo de atención integral impulsado por el primer eh, el ministro de la Revolución Bolivariana, el doctor Gilberto, Gilberto Rodríguez Ochoa, desarrolló este modelo de atención integral, eh, bueno, que, que en, de manera inmediata impactó en la atención. Un poquito más adelante, el plan estratégico social impulsado por la primera ministra mujer de la Revolución Bolivariana, eh, que desarrolló en lo que en ese momento era el Ministerio de Salud y Desarrollo Social, todo un plan estratégico del área social, entendiendo que el tema, los temas de salud no se limitan a la atención del sector salud, sino que, bueno, que había todo un tema social que había que desarrollar y de allí sale un gran plan estratégico social que hoy día sigue teniendo vigencia. Esta fue la ministra María Urbaneja. Misión Barrio Adentro, para 2003 se crea la Misión Barrio Adentro como una estrategia, digamos, de acceso rápido en un momento coyuntural importante, eh, conflictos políticos en el país, la, los gremios médicos y algunos otros gremios de la salud, fundamentalmente la Federación Médica Venezolana, llama un paro eh, que, que genera el cierre de muchos establecimientos de salud en el sector público y bueno, Llegan al país un número, un poco más de 50 médicos y médicas cubanas y profesionales de la, de cubanos, inicialmente en Caracas y que muy rápidamente se extiende por todo el territorio nacional y llegaron a los sectores de más difícil acceso, en los barrios, en las comunidades alejadas, en las comunidades aisladas, con el acompañamiento del Poder Popular organizado, en este caso en comités de salud. Quizá esta, esta misión barrio adentro es uno de los elementos, digamos, de mayor impacto en el cambio de la atención en materia de salud en la revolución bolivariana y sigue siendo hoy día de esa manera. También se diseñó, por allá por el año 2005-2004, un plan nacional de formación en talento humano y salud, iniciando con la formación de médicos y médicas integrales comunitarios. Un plan que prevea, preveía a largo plazo la formación de profesionales con una visión diferente, porque en Venezuela aunque la formación en salud es fundamentalmente pública, poquitas universidades privadas participan en algunas carreras, pero fundamentalmente es pública. Pero la concepción se había mantenido y se mantiene hoy en muchas de estas universidades eh, formando médicos dentro de la política neoliberal para trabajar en el sistema privado. Esta forma, este plan nacional de formación y fundamentalmente el plan de formación de médicos y médicas integrales comunitarios iba orientado hacia la, el trabajo en el sector público. Médicos y médicas que eran postulados desde sus comunidades y se formaban en sus comunidades, eh, que también es un elemento absolutamente novedoso y revolucionario, formar al médico y a la médica en el consultorio popular desde el primer año. Y esto a muchos nos parecía un poco utópico y difícil, pero efectivamente el, el, se logró y hoy día está bien consolidado la formación de médicos y médicas integrales comunitarios como plan nacional de formación. También trabajamos en el Plan Nacional de Salud 2014-2019, un documento, eh, digamos, preparado con participación de muchos sectores del país y que, bueno, eh, señala y resume muchos de los elementos teóricos, conceptuales y operativos de lo que es, la construcción del Sistema Público Nacional de Salud. No podemos dejar de mencionar el Plan de la Patria 2020-2025, que es el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación, que tiene elementos particulares en el área de salud que vamos a mencionar más adelante. En el año 2020 logramos una nueva clasificación de establecimientos de salud. Tenemos una vieja del año 1986, 84, 86, eh, si mal no recuerdo, bueno, que, que era obsoleta y no se adecuaba al, al momento actual. En el 2020 hay una nueva establecimiento. Eh, se, también se genera el plan Barro Adentro 100%. Cuando nace Barro Adentro, nace fundamentalmente para los sectores de máxima exclusión, para los, los lugares de difícil acceso, eh, ya para el año 2016, 2017, el presidente de la República en este momento ya Nicolás Maduro nos señala que barro dentro debe llegar a todos, a toda la población. Por esto surge el plan barro dentro 100% para que toda la población tuviese cobertura en materia de atención en salud. Se crean los el Estado Mayor de Salud Nacional y los Estados Mayores de Salud en cada entidad. En estos estados mayores de salud se agrupan eh, las cabezas de los principales prestadores en materia de salud, en el caso del Estado Mayor de Salud Nacional, el ministro o ministra de salud, el presidente o presidente del Seguro Social, del ipasme de Sanidad Militar, eh, y bueno, voceros también del de Poder Popular y otras organizaciones en cada uno de los estados. Esto tiene réplica en cada una de las entidades, en cada estado en el país de las 24 entidades, tenemos un Estado Mayor de Salud que debe reunirse periódicamente y en el cual se discute y se integra la solución de los problemas de salud con participación del Poder Popular organizado. Eso sea, Es un elemento también bien novedoso y bien revolucionario, eh, bueno, que en algunos sitios no se termina de consolidar, pero que tiene un lineamiento claro dentro de las líneas estratégicas del Estado. Se idearon, se trabajaron textos básicos para el funcionamiento de la red comunal, eh, en eso fue en el año 2017, eh, bueno, y que hoy sigue siendo guía para la atención en esta red, que es la red más cercana a donde vive la gente y donde se establece el principal funcionamiento para nosotros del de Sistema Público Nacional de Salud. También en el año 2019 se crea la ruta materna y el Plan Parto Humanizado que eh, intentan dar respuesta a problemas fundamentales de... El embarazo, el parto, el puerpero y, por supuesto, todo lo que tiene que ver con la salud sexual y reproductiva en el país. Y otro elemento también muy importante es la creación del área de salud integral comunitaria como base del sistema público nacional de salud. También lo vamos a mencionar con un poco más de detalle más adelante. Nuestra constitución, desde el eh, de, del año 99, establece la salud como derecho social fundamental. Y esto es un, un, un cambio sustantivo, porque se preconfiguraba en las gestiones anteriores al 99 como, como una mercancía, la salud como mercancía, la, la salud en el, en el mercado, eh, de, 20, de libre venta en el mercado. Acá la salud como derecho eh, social fundamental, pero no solamente como derecho social fundamental, sino que es obligación del Estado que lo debe garantizar como parte del derecho a la vida, la salud como parte del derecho a la vida, obligación del Estado. Y eso este, da una connotación completamente diferente a lo que hasta ese momento se establecía en materia de salud. En la, el artículo 84 genera que el Estado, el Estado venezolano, creará y ejercerá la rectoría y gestionará un sistema público nacional de salud eh, regido por los principios de gratuidad. Fíjense que sale de primer lugar gratuidad, universalidad integralidad, equidad, integración social, y solidaridad. Estos son los principios que la Constitución establece para la construcción del sistema, del sistema público nacional de salud, y además señala eh, expresamente que no podrá ser privatizado. Todo esto para no volver atrás en las políticas neoliberales, ya la Constitución señala que el sistema público no puede ser privatizado, y otro elemento también fundamental que tiene que ver con la salud, pero tiene que ver con toda la vida en en el el sistema socialista que estamos construyendo es el derecho y el deber de las comunidades, comunidades, organizadas en participar en la toma de decisiones, en la planificación, ejecución y control de la política específica de las instituciones de salud. O sea, la participación popular como elemento eje de la construcción del sistema público nacional de salud. El artículo 85 de la Constitución habla que el financiamiento es obligación del Estado, le corresponde al Estado financiar al Sistema Público Nacional de Salud. No a las personas, sino al Estado. Eh, se, promoverá, se promoverá y desarrollará una política nacional de formación de profesionales técnicos y técnicas y una industria nacional de insumos para la salud. También señala que el Estado debe regular las instituciones públicas y privadas de salud. Fíjense cómo nuestra Constitución del año 99 viene dando las líneas gruesas para la construcción del Sistema Público Nacional de Salud. Y el artículo 86 señala que toda persona tiene el derecho a la seguridad social como servicio público de carácter no lucrativo y que, lo debe, garantiz que debe garantizar el de, el, la salud y asegurar la protección en contingencias como enfermedad y enfermedades catastróficas. Eh, bueno También entre los accidentes eh, vincula la salud con la seguridad social y, las, y, y también entonces la seguridad social como un derecho social fundamental, obligación del Estado. Fíjense cómo nuestra constitución del año 99 ya perfila lo que es y lo que estamos construyendo como sistema público nacional de salud. En el año 2002 se promulga la ley orgánica del sistema de seguridad social, que también da unos, algunos aportes particulares al el sistema de salud que voy a mencionar muy brevemente. Bueno, se crea el régimen prestacional de salud, que debe garantizar el derecho a la salud como parte del derecho a la vida. El artículo 53 señala que el Sistema Público Nacional de Salud debe garantizar la protección de la salud para todas las personas sin discriminación alguna. O sea, no es necesario estar inscrito en el Sistema de Seguridad Social para ser eh, beneficiario del derecho a la salud. Es un elemento también importante eh, desde el punto de vista conceptual. El artículo 54 señala que el Sistema Público Nacional de Salud debe integrar a todas las estructuras, órganos, programas y servicios que se sostengan total o parcialmente con recursos del Estado fiscales o con recursos para fiscales a partir de cotizaciones. B, va señalando cómo deben unirse todos los prestadores públicos de salud para crear el Sistema Público Nacional de Salud. Y esto lo debe hacer esa integración progresiva en un lapso no mayor a 10 años. Ahí estamos, digamos, en mora, porque la ley del Sistema de Seguridad Social se promulgó en el 2002, y, o sea que para el 2012 ya deben estar todos los sistemas integrados, y bueno, y eso todavía no es una realidad. Hay factores que, que dificultan esta integración, pero no deja de ser un lineamiento importante en la construcción del Sistema Público Nacional de Salud. El, el artículo 126 señala que no podrán crearse nuevos regímenes prestacionales de salud en las instituciones públicas. Esto es importante porque cada institución pública que se generaba o se creaba inmediatamente generaba un régimen prestacional de salud diferente. Ya esto debía haberse eh, suspendido en, a partir de la promulgación de la ley. También ha habido algunas dificultades en su cumplimiento, pero sigue siendo un lineamiento fundamental para la verdadera construcción y consolidación del Sistema Público Nacional de Salud. Voy a hablar particularmente de Barro Adentro, eh, y su importancia en la construcción del sistema público nacional de salud, porque como dije anteriormente es una de las políticas del Estado venezolano eh, digamos que con mayor rapidez generó una inclusión a toda la población en servicios de salud fundamentalmente de la red comunal más cercanos a donde viven las personas cuando nace Barradentro en el 2003 eh, señala ya su decreto de creación, la salud como derecho social, pero además barrio adentro no solamente para atender donde vive la gente sino que tiene algunos elementos en su en su inicio y en su concepción como como como vincular la salud con la calidad de vida privilegiar la promoción de la salud y la prevención de enfermedades y esto es un elemento que se mantiene y se fortalece en cada uno de eh, los documentos que posteriormente se generan para la construcción del sistema público nacional de salud, el privilegio de la promoción y la prevención. La participación ciudadana, yo lo habíamos mencionado, la contraloría social y el desarrollo local, contribuir, contribuir al desarrollo local desde eh, las comunidades donde nace Barrio Adentro. Los objetivos principales de Barro Adentro, en su, en su, cuando se creó, cuando inició en el 2003, contribuir a la implantación del Sistema Público Nacional de Salud, lograr un equipo de salud por cada 250 familias, esta era la meta, que todos los equipos de salud al, porque, perdón, que se diera un equipo de salud por cada 250 familias o por, o por cada 1.250 habitantes, e inicialmente en los sectores de máxima exclusión, pero ya dijimos que posteriormente con un barro dentro 100%, esto se extiende a toda la población nacional. Promover la salud integral, integral, y aquí hablamos de salud integral ya de manera directa, en los individuos, en las familias, y en las comunidades. Fíjense que aquí estamos llevando a la salud no solamente a las personas que asisten al establecimiento de salud, sino en las propias comunidades. Y esto es fundamental porque esto diferencia y ha marcado eh, un cambio radical en la atención de las personas porque los equipos básicos de salud hacen trabajo casa a casa en la comunidad, en la cancha, en la escuela, en el sector, del área de influencia de cada consultorio popular. Contribuir al logro de una alimentación adecuada, propiciar espacios para el saneamiento ambiental básico, fíjense cómo Barro Adentro también se vincula con el saneamiento ambiental, elevar el promedio de vida de la población y contribuir con el desarrollo, crecimiento y envejecimiento de la población con calidad de vida. En estos años, de creación de Barro Adentro se hablaba mucho del tema de calidad de vida, eh, esto, estos conceptos han ido modificándose desde de ese año para acá, pero bueno, estoy el, colocando los elementos conceptuales del crecimiento y nacimiento de Barro Adentro. Voy a hablar también entonces de lo que establece el plan de la patria 2025 en materia de salud. El plan de la patria tiene en el segundo gran objetivo histórico, que es continuar construyendo el socialismo bolivariano en siglo veintiuno, tiene um, alrededor de dos, unos doce o trece eh, objetivos estratégicos y metas específicas en materia de salud. Voy a mencionar solo algunas eh, para para irnos, digamos, estableciendo eh, el lineamiento aunque ustedes por supuesto lo pueden revisar porque son documentos públicos asegurar la salud de la población con énfasis en promoción prevención en grupos vulnerables desarrollar una visión integral de salud promoción de estilos de vida saludables difusión del conocimiento descolonizador y rescatar los saberes ancestrales fíjate estos elementos es interesantísimo porque aún sigue hablando de estilos de vida Saludables que, que bueno, que, que tiene su cuestionamiento teórico posterior, habla de un elemento realmente actual, que es la difusión del conocimiento descolonizador, que hoy por hoy marca eh, un elemento novedosísimo en materia de la construcción del sistema público nacional de salud, y por supuesto el rescate de los saberes ancestrales, que ya la Constitución misma lo hace. Fortalecer la arquitectura, la organización del territorio del Sistema Público Nacional de Salud a partir de las ASIC, de las áreas de salud integral comunitaria. En el plan de la patria instruye que el sistema se organice a partir de las ASIC. Asegurar el acceso oportuno a medicamentos y otros insumos para la salud. Señala la necesidad de creación de una red de farmacias populares, el de la patria así lo señala. Incrementar el número de médicos, médicas y otros trabajadores de la salud por habitante. Eso también lo señala expresamente. Nosotros tenemos una mora en la cantidad de médicos, médicas, enfermeras, enfermeros, odontólogos, odontólogas y otros profesionales de la salud por eh, habitantes. Y bueno, es parte de la tarea de la Universidad de las Ciencias de la Salud. Disminuir el sobrepeso y el sedentarismo, fomentar actividad física, hábitos alimenticios y patrones de consumo saludables. Son elementos también importantes para la prevención de las enfermedades crónicas no transmisibles que son las principales causas de mortalidad de nuestra población así como muchas otras poblaciones del mundo eh, generar políticas de investigación producción y mantenimiento también es un elemento eh, digamos que establece y señala de manera reiterada el plan de la patria reducir la mortalidad prematura y la mortalidad habitable con énfasis en la mortalidad materna y en la mortalidad en menores de cinco años se reconoce desde el plan de la patria algunas dificultades en esta materia y señala que los esfuerzos que debe hacer el Estado venezolano para reducir eh, la mortalidad prematura y la mortalidad habitable. El impulso a la participación protagónica del poder popular, ya lo hemos señalado previamente, el fortalecimiento de la salud sexual y reproductiva como una estrategia fundamental para lograr el desarrollo del individuo, las personas y construir proyectos de vida eh, colectivos dentro de los adolescentes. Es un elemento también novedoso y muy importante en materia de construcción del Sistema Público Nacional de Salud. Voy a también eh, dar algunos eh, elementos del de Plan Nacional de Salud 2014-2019. Aunque está elaborado hasta el 2019, tiene plena vigencia. Falta actualizarlo. Eh, lamentablemente muchas de las metas que están establecidas para el 2019 no lograron cumplirse fundamentalmente por el bloqueo económico brutal al que fue sometido, que sigue siendo sometido el pueblo venezolano y por las medidas coercitivas unilaterales del gobierno de los Estados Unidos y algunos de sus lacayos en el mundo, que frenaron el vertiginoso crecimiento en el área social que traía el, el, el, el Estado venezolano, el pueblo venezolano, y bueno, justamente lo que buscaban era... Re, eh, derrocar a la revolución bolivariana, cosas que no lograron ni lo van a lograr. Este plan 2014-2019 señala entre los desafíos la rectoría del Sistema Público Nacional de Salud y propone como política consolidar el, la rectoría en el Ministerio de Poder Popular para la Salud con su carácter regulador sus bases legales y su condición estratégica acordes con el Plan Nacional de Salud. Se señala como desafío la fragmentación y segmentación del sistema de salud y propone como política una nueva organización del Sistema Público Nacional de Salud que incluya la participación activa y protagónica del Poder Popular organizado en todos los espacios, una nueva clasificación de establecimiento de salud única para todo el sector público, el fortalecimiento del barrio adentro, la consolidación de las redes integradas de salud tomando como base las áreas de salud integral comunitaria así. Establece como desafío el financiamiento del Sistema Público Nacional de Salud. Hoy por hoy sigue siendo un, un desafío importante y señala como política garantizar el financiamiento público del sistema de salud administrado por el Estado, solidario, progresivo, integrado, que responda a las prioridades sanitarias y se distribuya con equidad en función de los proyectos con la participación vinculante del poder popular. Este elemento, por lo que señalaba anteriormente de la, del, del, del bloqueo económico y las medidas coercitivas unilaterales, pues sigue siendo un gran desafío en la consolidación del sistema público nacional de salud. También eh, señala la necesidad del desarrollo de una red de hospitales que forme parte de la red integrada de salud con un plan maestro, cada hospital con su plan maestro con colectivos de dirección, o sea, que no sea el director o la directora, sino un colectivo de, de dirección donde haya participación de los trabajadores y donde haya participación de las comunidades organizadas, vinculada a protocolos de atención de pacientes, o sea, la, la necesidad de rescatar, y, y, y eso se ha venido haciendo, los protocolos de atención en las patologías más frecuentes, los protocolos de distribución de insumos y medicamentos, con un sistema de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos, instalaciones e infraestructura de acorde a nivel de... Complejidad. Estos elementos eh, contenidos en el Plan de, de, de Salud 2014-2019 siguen siendo vigentes y, bueno, falta una actualización y adecuación a las realidades económicas actuales del país. En el año 2020, según la Gaceta Oficial 449221, se estableció una nueva clasificación de establecimientos de salud en tres redes fundamentales: la red comunal la red de atención ambulatoria especializada y la red de atención hospitalaria. Estas son las tres redes principales. Hay una cuarta red que es la red de emergencia, pero que realmente es transversal a estas tres redes anteriores porque la emergencia ocurre en el sitio que se presenta y tiene que ser atendida en el primer establecimiento eh, más, o el establecimiento más cercano a donde ocurre la emergencia. Por lo tanto, no son establecimientos diferentes para la red de emergencia, sino que son los mismos establecimientos de las redes de atención integral. La red de atención comunal, que es la primera de ellas, tiene consultorios populares tipo 1 para poblaciones aproximadamente de mil habitantes, donde existe personal de salud supervisado por un médico, no tienen médico de manera permanente, pero sí tienen una supervisión permanente de un médico médica. El consultorio eh, eh, popular tipo 2, poblaciones hasta dos habitantes, este sí tiene permanentemente un médico y debe tener residencias para que el, el médico o médica haga vida en ese consultorio popular. Los consultorios populares tipo 3, para poblaciones mayores a 2.500 habitantes, eh, tienen de a uno o tres equipos básicos de salud. Recordemos que el equipo básico de salud está constituido por un médico o médica, un enfermero o enfermera, y un promotor o promotora de salud con formación. Y es importante esto de promotor o promotora con formación. Están los consultorios odontológicos populares, las ópticas populares, los centros diagnósticos integrales y la sala de rehabilitación integral. Esto conforma la red comunal en la nueva clasificación de establecimientos de salud. Luego tenemos la red de atención ambulatoria especializada, eh, que es donde deben acudir las personas cuando su problema de salud no puede resolverse en la red comunal, que se supone que debe ser el 80%. Acá, en la red ambulatoria especializada... Eh, debe resolverse el 15% de los problemas de salud, que eso lo establecen eh, digamos, todos los lineamientos de, de la construcción de los sistemas de salud en el mundo. Eso no es una cosa este, que inventamos en Venezuela. Las clínicas populares tipo 1, donde hay eh, especialidades, generalmente en este caso son médicas que no, no son quirúrgicas. Las clínicas populares tipo 2 ya tienen especialidades quirúrgicas porque tienen bueno, toda la infraestructura de quirófano, eh, etcétera. Las clínicas populares especializadas, que son particulares para una o dos especialidades, como las pediátricas, como las oftalmológicas, eh, bueno son, o como las de rehabilitación, que son eh, muy particulares, la de salud mental. Eh, centros de apoyo para el diagnóstico especializado, como los centros de alta tecnología, los, los laboratorios de salud pública, los laboratorios de salud ambiental, que están en la red de atención ambulatoria especializada. Luego, en la red de atención hospitalaria, en una nueva clasificación de hospitales, la primera gran clasificación es en hospitales generales u hospitales especializados. Los hospitales generales, que son hospitales que tienen varias especialidades, eh, digamos las especialidades madres, pero pueden ser hospitales nacionales, cuya, cuya rectoría está eh, desde, desde el ministerio propiamente dicho, hospitales regionales que agrupan en un conjunto de territorios o de estados, Hospitales estadales que solamente atienden al estado donde están ubicados o incluso hospitales municipales o hospitales comunales, sería la otra manera de, de llamarlo, que está más vinculado a un territorio específico dentro del estado. Eh, bueno, esos son en general los hospitales generales, los hospitales especializados, bueno, que tienen su orientación fundamental con hospitalización, es alguna especialidad particular en claro ejemplo acá, el Hospital Cardiológico Infantil, que sería un hospital especializado nacional. Y bueno, y como estos también pueden haber hospitales especializados regionales o incluso hospitales especializados estadales, por ejemplo, eh, los hospitales maternos infantiles. Bueno, otro también elemento novedoso, no voy a, a extenderme en la explicación, la creación de las áreas de salud integral comunitaria, según la Gaceta Oficial 445062 de 2019. Las áreas de salud integral comunitarias es la unidad básica de integración y unificación del sistema desde el nivel comunal. Desde la organización de nivel comunal, desde allí nace el área de salud integral comunitaria. Es una unidad administrativa para la gestión de las redes integradas de salud desde el territorio social que le corresponda. Se articulan las instituciones prestadoras de servicio y docencia de salud. Las organizaciones populares para garantizar respuestas bajo el modelo de atención integral universal, equitativo, gratuito, desde la salud individual, familiar, comunitaria y ambiental. En estas eh, áreas de salud integrales comunitarias se ejecutan actividades asistenciales, docentes de investigación y sociales, bajo la premisa de la determinación social de la salud, y esto es un elemento teórico, conceptual importante, priorizando la promoción de la salud, la prevención de enfermedades, pero también Acciones de restitución y rehabilitación y se promueven las transformaciones necesarias para el buen vivir y la suprema felicidad social del pueblo. Estos son elementos conceptuales también importantes. El buen vivir, que tiene que ver con el legado de los pueblos andinos eh, latinoamericanos. Toda una teoría construida que nosotros estamos promoviendo desde la Universidad de Ciencias de la Salud y, por supuesto, desde el Gobierno Nacional y la Suprema Felicidad Social del Pueblo, eh, parafraseando al libertador Simón Bolívar. Bueno, en el 2020, se, en el caseta oficial 41886, el reglamento de Funcion del funcionamiento de las ASIC. Están las competencias y los procesos que se desarrollan desde las ASIC, creo que es importante no voy a leer cada una de ellas para no extender, pero es importante que esto ya está en una gaceta y por lo tanto es ley de la Nación. Cómo deben funcionar las áreas de salud integral comunitaria. También allí en esa misma gaceta se establece el consejo de dirección de la SIC, y esto también es un elemento novedoso. La SIC es la máxima autoridad, la instancia de organización de cada área de salud integral comunitaria. Eh, tiene un director o directora de la SIC un coordinador de docencia, asistencia e investigación, un coordinador de epidemiología e información en salud, un coordinador de, o coordinadora de gestión administrativa, un coordinador o coordinadora de aseguramiento, y esto es de las cosas más novedosas. Voceros o voceras del Consejo de Trabajadores, es decir, de los trabajadores organizados, y voceros o voceras del Poder Popular organizado como parte de la dirección del área de salud integral comunitaria. Este elemento novedoso eh, de la construcción del sistema público está en este momento en crecimiento con dificultades en algunos sitios en otros sitios ha avanzado de manera realmente sorprendente pero bueno, nos empeñamos en que esto siga creciendo porque estamos convencidos que la construcción del sistema público nace desde allí desde los espacios donde vive la gente y con participación de la gente y participación también de los trabajadores y trabajadoras organizadas, no solamente con las autoridades sino con la participación de trabajadores y de la comunidad. También importante, no voy a, a, a quedarme en la explicación, la creación y el funcionamiento de la ruta materna, esta es del año 2019, eh, importantísimo porque en un momento de dificultades económicas, donde hubo retrocesos en los indicadores de mortalidad materna y retrocesos en, en los indicadores de mortalidad infantil, creamos esta, esta ruta eh, para garantizar la atención, voy a leer esta última parte las emergencias en el momento, de, en el momento del parto deben ser atendidas con prioridad y a través de, la, de vía telefónica, radio internet hasta la resolución definitiva de la misma las 24 horas del día es decir, toda esta ruta materna debe garantizar la existencia de promotoras de parto humanizado en las comunidades que acompañen la gestación que acompañen el control prenatal que acompañen a las, a las embarazadas eh, hasta el momento del parto, que cada embarazada de este país sepa desde el mismo momento que está embarazada dónde puede parir y, eh, y, y por qué va a parir, dónde va a parir. Que tenga la posibilidad de tener su parto de manera natural. Eh, bueno, son elementos conceptuales que nos han ayudado eh, con dificultades en recursos, pero nos han ayudado a reducir de manera importante, la mortalidad infantil y la mortalidad neonatal que marca eh, la mortalidad infantil. Vamos entonces ya a ir cerrando cómo venimos construyendo el Sistema Público Nacional de Salud, que insisto, es un proceso continuo y no acabado. Las líneas estratégicas de esta construcción. Construcción con y desde la base, es decir, de abajo hacia arriba, ya lo he dicho. No podemos construir desde el ministerio hacia las comunidades, sino desde las comunidades hacia el ministerio de abajo hacia arriba, incorporando el sistema de misiones y grandes misiones y la organización político-territorial del Estado. También lo hemos señalado, la construcción del sistema de salud no depende exclusivamente del sector salud, tiene todo el sistema de misiones y grandes misiones locales que involucrarse y tiene también la organización político-territorial del Estado involucrarse. Los alcaldes, las alcaldesas, los gobernadores, las gobernadoras, todos los entes políticos, los, los concejales, eh, los diputados, todos tienen que incorporarse en la construcción y en la resolución de los problemas de salud de las localidades. La delimitación de los territorios sociales, cada establecimiento de salud, y así en este momento está establecido, debe tener un área social delimitada y que los trabajadores y los pobladores conozcan. La promoción de la salud y el buen vivir, aquí aparece otra vez, buen vivir como elemento conceptual proyectos de vida colectivos, prevención de las enfermedades prevalentes, diagnóstico temprano, atención restaurativa oportuna y accesible, prevención y atención de la discapacidad, la rehabilitación oportuna, conexión en redes de los establecimientos prestadores de salud. Todos los establecimientos prestadores de salud deben estar conectados en redes, desde el consultorio popular, las, los CDI, salas de rehabilitación, clínicas populares, hospitales, una red, y cada persona debe conocer la red que lo debe atender y es un, un elemento de trabajo diario en nuestro sistema de salud. como cada persona, cada ciudadano o ciudadana de este país debe conocer la red. ¿Cuál es su consultor popular más cercano? ¿Cuál es su CDI, y su sala de rehabilitación? ¿Cuál es su clínica popular? ¿Cuál es su hospital? Y esa es la red y tiene derecho a participar en la gestión de esa red. Y es un elemento importantísimo en la construcción del Sistema Público Nacional de Salud integración progresiva en un solo sistema, lo hemos dicho todavía, somos fragmentados, tenemos que ir seguir trabajando y profundizando la integración. Se incluyen también en la nueva estructura elementos de saneamiento ambiental como elemento fundamental y lo dice el buen vivir. El, el centro del universo no es el hombre, el centro del universo es la propia naturaleza. Nosotros somos parte de esa naturaleza y debemos mantener ese ambiente saludable. O sea, ahí está el elemento de ese alimento ambiental. También hay que incorporar desde el consultorio popular el tema de regulación y control sanitario. Yo siempre señalo ese ejemplo. ¿Quién acompaña a esa señora o a ese señor que vende empanadas o perro caliente en el barrio o en la comunidad en, su, en, su, en la manera de preparar los alimentos y que sean inocuos? Bueno, eso lo tiene que hacer el equipo de salud y eso debe estar incluido dentro de la construcción del nuevo sistema. Docencia e investigación en toda la red información y análisis epidemiológico también es muy importante para la construcción del sistema, mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura y los equipos, construcción de una red de producción, adquisición, almacenamiento y distribución de insumos para la salud, vacunas, métodos anticonceptivos, medicamentos, material médico quirúrgico y equipos médicos. Y el rescate y consolidación de los protocolos de prevención, diagnóstico y tratamiento. Son las líneas estratégicas para la construcción de la nueva estructura del Sistema Público Nacional de Salud que venimos utilizando y que progresivamente vamos ganando espacio. Hay cuatro grandes instancias de organización. En primer lugar, la que está el círculo rojo, el territorio social local donde vive la gente. En ese territorio, desde el punto de vista de la institución, hay consultorios populares. Y desde el punto de vista de la organización, hay comités de salud. En todo, en todo el territorio nacional existe esto. Un territorio donde la gente vive y debe tener un consultorio y debe tener un comité de salud. Pero además de esto, el segundo, la segunda instancia es lo que nosotros llamamos acá, el territorio comunal, que comprende el área de salud integral comunitaria. Es decir, cada uno de estos consultorios, y es a, que, a 20 consultorios populares, eh, se agrupan en una sic que además tiene otros establecimientos de salud. Ahí deben existir comunas y deben este, en algún momento adecuarse a la nueva vida comunal. Y existe un consejo de dirección y en ese consejo de dirección participan los trabajadores, la trabajadora y la comunidad organizada. Un una tercera instancia de organización, que es el Estado, cada entidad federal. Donde puede haber más comunidades de ciudades comunales, en la nueva clasificación comunal, hay una dirección estatal de salud que se mantiene, eh, un Estado Mayor de Salud Estatal y también hay un Consejo de Salud Estatal con participación de las comunidades organizadas y con participación de los trabajadores y las trabajadoras. Y un cuarto, una cuarta instancia, que es el país, una instancia nacional, donde está el Ministerio del Poder Popular para la Salud, hay un Consejo Nacional de Salud que debe tener participación nuevamente de la comunidad y los trabajadores y un Estado Mayor de Salud que ya existe y está en funcionamiento. Vamos a referirnos a dos de ellos solamente, eh, las dos primeras, tanto a nivel local como a nivel de las así. A nivel local están los consultores populares, pero además hay una asamblea de ciudadanos y ciudadanas y la, el concepto de democracia eh, originario es: bueno, el poder reside en el pueblo y el pueblo se organiza en Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanos. Allí, allí desde ese espacio, es donde se consolide, se construye el Sistema Público Nacional de Salud. Allí hay consejos comunales, ahí hay comités de salud, ahí hay otras organizaciones comunitarias de, de, de salud, club de abuelos, club de embarazadas, club de hipertensos, gente que se organiza en función de su problema y que participa. Y hay otros movimientos sociales en ese territorio social. Está también, entonces, vinculado al sistema de misiones y grandes misiones de la localidad, misiones educativas, misiones de alimentación, misiones de vivienda, misiones deportivas, todas ellas tienen mucho que decir y mucho que aportar al tema de salud. Hay centros educativos a los cuales que deben vincularse con ese eh, territorio, eh, con ese consultorio popular y ese equipo básico de salud, y bueno, hay otros espacios de encuentro, canchas, eh, plazas, que son importantísimos como áreas de atención y de acción de los equipos básicos de salud en el territorio local. Cada consultorio popular, eh, debe estar en el territorio social de uno a tres consejos comunales, equipos básicos de salud, médico, médica, enfermero, enfermera, promotor o promotora, un consultorio popular por cada 1.250 a 2.500 habitantes, que son aproximadamente 250 a 500 familias. Esto es la unidad base de la organización del nuevo Sistema Público Nacional de Salud, en cada sitio donde vivimos, y por esto lo pongo como importante. Una segunda instancia de integración, ya lo hemos dicho, las áreas de salud de gran comunitaria vinculada al territorio social de los consultorios populares, del área de influencia de los consultorios populares que están en ese ASIC, que habíamos hablado de 10 a 20, incluye, por supuesto, las comunas. En promedio hay 50.000 habitantes por área de salud integral comunitaria. En Venezuela actualmente hay 593 áreas de salud integral comunitaria. Las características deben estar en conectadas en red, con 10 a 20 consultorios populares, una, un centro de diagnóstico, una sala de rehabilitación integral, a la red ambulatoria especializada y hospitalaria, hacia cada eh, cada SIC debe tener eh, y debe conocer cuál es el ambulatorio, cuál es la reambulatoria especializada, la clínica popular que le corresponde y cuál es el hospital que le corresponde. Debe tener cada SIC, en cada SIC debe haber un laboratorio, rayos X, ecografía de emergencia. Eh, perdón, ecografía, emergencia de 24 horas, una sala de parto de bajo riesgo, una farmacia comunitaria, un quirófano ambulatorio, unidades odontológicas, ópticas, todos estos servicios deben existir en el ace y si no existen, debemos caminar para que existan y atiendan a esa población de 50.000 habitantes. Y bueno, por supuesto, tiene un consejo de dirección que ya lo conversamos. Aquí una mirada eh, grande de lo que es un área de salud integral comunitaria con sus establecimientos de salud, con sus eh, establecimientos de misiones y grandes misiones que están alrededor o en el territorio, mejor dicho, de la SIC y bueno, los servicios que debe prestar la SIC para garantizar que en este esta instancia de organización de la red comunal se pueda atender a las personas en el 80% de sus necesidades. Esto lo resulta. Las áreas de salud integral comunitario tiene, eh, esta, esta tenía la red de, de la, la red de atención comunal, aquí está tapado por, por la lámina, la red de atención comunal, tenemos 13.600 establecimientos de esta red de atención comunal, donde si está organizada y está constituida como lo hemos señalado previamente, aquí se puede atender perfectamente el 80% de la población. Luego tenemos una red especializada, de atención ambulatoria especializada, que son las clínicas populares, tenemos 421 actualmente existentes en el país, eh, y Bueno, aquí se debería atender el 15% de lo que no se puede atender aquí, que necesita la participación de otro especialista, que no sea solamente el médico de familia o el médico general integral, pues, o el odontólogo general, vamos para acá y, y en la red ambulatoria especializada, en las clínicas populares, podemos resolver este, esta situación y dejar para la red hospitalaria, con los 293 hospitales que existen a nivel nacional, la atención de aquello que necesita ser atendido e internado, es decir, hospitalizado. Y eso debería ser, no debe ser más del 5% de la situación eh, de, que se presenta en el país. Muchos hospitales tienen un área de consulta externa que funciona como eh, red, como clínica popular o como red de atención ambulatoria especializada, pero el tema de hospitalización no debería ser superior al 5%. Y por supuesto, la red de emergencia, que habíamos dicho que es transversal, a las tres redes, la, de, la red de atención comunal, la red de atención especializada y la red hospitalaria. Este es el esquema al cual queremos llegar y para esto tenemos que superar muchas de las dificultades que hemos venido mencionando en la construcción del Sistema Público Nacional de Salud. Para finalizar, un mensaje. Es necesaria la participación activa de todas y todos en la construcción colectiva del Sistema Público Nacional de Salud. Esto no se construye desde el Estado, eso se construye con la participación de todas y todos. Es una tarea urgente que requiere tu compromiso y dedicación. Contamos contigo, contamos con ustedes. Muchísimas gracias por la atención. Creo que me pasé y me excedí en el tiempo, pero uy, me quedé. ¿Qué tengo noche? No, bro?